Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. A diferencia de los videos anteriores, en este te daremos algunos consejos y sugerencias para que las leas y puedas realizar el proyecto del módulo 1 con éxito. Recuerda que si tienes alguna duda de algún tema en específico, puedes repetir su video o repasar su lectura rápida. Adicionalmente, es necesario que revises la guía del proyecto del módulo 1, donde encontrarás con más detalle lo requerido para que hagas correctamente el proyecto. Buena suerte y diviértete mucho. Empezaremos con los materiales. Luego, realizamos el molde de nuestra linterna. Después, conectamos los componentes en la placa de pruebas. Así quedó la linterna de Steffi y de Search. Ahora verás en funcionamiento la linterna de Steffi y Search. La tuya debería funcionar de una forma similar.